Que hay amantes de GNU Linux. Bien, este día vamos a darle una revisada a Triskel con escritorio KDE. Es una interesante distribución. Eh, es avalada por la Free Software Foundation. Es una distro libre por completo. Y. Han lanzado su versión 11. Entonces vamos a revisarla y a dar eh, una mirada a los principales aportes de la nueva versión. Como lo dice en este caso. Obviamente lo que aquí aparece no es significativo para mí. Pero no lo puedo probar simplemente por eso que es que aportaron el soporte a ARM de 32 bits y, a, y incluyen también el de 64 bits y arquitecturas power para expandir las opciones bien damos aquí como que descargamos Triskel ya la tenemos yo descargué esta al Triskel escritorio KDE, pesa 2.3 gigas, está bien, aunque hay otras más pequeñas, aquí. en especial la Mini y la Sugar Coast, que no la he probado, dicen que tiene otro escritorio, pero bien, la licencia y garantía de Triskel Geneulin. Los programas incluidos en nuestro software son software libre. Los términos exactos para cada programa están descritos en los archivos individuales de su documentación. Este software se distribuye sin ninguna garantía hasta donde está permitido por las leyes aplicables. Bien, esta es una distribución por demás interesante, ya que está basada en Ubuntu, una... Distro completamente, eh, bueno, podríamos decir que es simplemente open source, porque sí tiene demasiados elementos privativos o Bien, y aún así, ellos eliminan todo el rastro de elementos privativos y son avalados por la fundación en la que preside Richard Stallman. Bien, como principales novedades estarían la que todo el software está actualizado a su última versión, o por lo menos está a una de las últimas. LibreOffice está en la versión. 7.3 Creo que ya está más actualizado y aún está en esta, pero la principal ventaja, y eso sí que casi ninguna distro piensa en eso, solo creo que locos y a esta he visto esto, es que tienen todo traducido ya. No hay que instalarle el paquete de idiomas a LibreOffice 7.3, buena versión. Se hace todo con ella. La, eh, la otra característica es el navegador. Como tratan de que todo sea libre, utilizan el navegador a Browser. Es un navegador basado en Firefox con el icono cambiado y con el nombre obviamente está en la 110 esta sí es casi de la última eh, la 111 está ahorita si no mal recuerdo entonces está bien actualizadito es excelente la calidad de este software Bien, aquí está el software update. Supongo que ha de tener varias actualizaciones, pues esta versión ya salió hace casi un mes. Entre sus principales herramientas tiene las notas, Canox, Calc, Gate, Arc, Camouse, mouse el selector de Mojis, que veamos si funciona con Super Punto. Si funciona así, está a otro nivel. Sí, sí funciona, aunque <ríe> es algo tardadito. Y el paquete de iconos que tiene, de, de emojis que tiene, está feito. Hay que descargar y otro, pues KDE y se pueden descargar fácilmente aquí en configuración. referencias, Aquí en aspecto. ¿Y? Bueno, quizás está en otra parte, pero sí, aquí fácilmente se puede descargar en alguna parte lo de los emojis. Voy a ver el emoji. O lo habrán quitado. Antes estaba... Para seleccionar aquí, yo creo que en aspecto estaba, pues sí lo quitaron, pero pero siempre se puede encontrar en la en la tienda otros temas, o si no en, en KDE Look, que ahí hay varios temas de emoticones, de emojis, y sí, hay, hay una actualización, de 290 megas. En la instalación me pedía, eh, me, me decía si la quería actualizar, pero no le di, no le puse esa parte, porque estaba haciéndolo sin internet, entonces, no le puse que se actualizara de una vez, entonces, ahí están esos. Casi 300 megas que es, hay que descargar. Pues no mucho tampoco. Se habría hecho en o dos minutos. Pero si no No tenía internet en ese momento. Entonces, siguiendo con eso, en los gráficos tiene Guion View para ver las imágenes. LibreOffice Draw. En Multimedia. Ya nos mandan con el reproductor BLC, A3B y el IS. No sé qué es este último. Ah, es un reproductor de música. Qué bien. No lo había escuchado, la verdad. Espectacle para hacer capturas de pantalla. En sistema tenemos console, dolphin y el gestor de particiones de KDE. Que... Algo que sí me llama la atención es que el sistema ya está instalado y aquí sigue apareciendo en el menú instalar el 11. Eso para mí si sí es un error pequeñito, no, no es de escandalizarse, pero no debería de estar ahí. Synapse, buen gestor. Qué bueno que ya lo incluyen. ¿Y bien? Eh, en software eso es lo que trae principalmente y, y lo que ya les mencionaba de, de que tiene más soporte a otras arquitecturas que no tenía anteriormente como lo es eh, ARM versión 64 bit y Power Power PC creo Ajá, Power PC pero bien es interesante lo que les comenté en un principio de que a un sistema tan fuertemente con cosas privativas como lo es Ubuntu, le puedan quitar todo y dejarlo completamente software libre y sin más una buena distro. Este entorno que elegí es el mejor, creo yo, que tiene todas las herramientas o casi todas las herramientas de KDE, como en este caso Kate, un pequeño blog de notas. Y sin más, eso es todo por el video. Muchísimas gracias por ver.